Estamos de estreno porque tenemos grupo nuevo en el programa. Se trata de la Asociación Cultural Coral Saucana Guareña de Fuentesauco, provincia de Zamora. A ver qué se esconde detrás de este nombre tan largo que parece un trabalenguas. Coral Saucana Guareña, aquí estamos con Candy. Hola Candy. Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres la jefa de todo esto? Pues sí, mientras me dejan. ¿Esto es? La jefa? la jefa. Sí. La jefa jefa, jefa directamente, a quien más manda. Y por muchos años, además. <ríe> Parece que están todos de acuerdo, que nadie protesta. Esto es una asociación, ¿verdad? Sí, es una aso asociación que se llama Coral Saucana Guareña, aunque tenga un nombre muy largo. Nosotros no nos queríamos centrar solo en el pueblo, queríamos extenderlo a la comarca. A la comarca de la Guareña. la Guareña. Alguien nos dijo que lo de Guareña sobraba, pero para nosotros no sobra, porque reunimos a todos los pueblos de la Guareña a través del certamen de villancicos que se celebra todos los años en distinto pueblo cada año. Es decir, vosotros tenéis el coro, que sois la mayoría de Fuentes de, de Fuentes Aúco, de algún pueblo cercante como... Eh, Guarrate y Fuente la Peña antes ha habido otros de Cañizal pero se, el, el, el adjetivo de Guareña viene porque nos extendemos a toda la zona es decir que aparte de catar gente de Fuentes Auco alrededores, luego organizáis un cerrado navideño sí. con con Muchos todos los, los Pues pueblos. hemos logrado que todos los pueblos de La Guareña, 13, 13 pueblos que han acudido al certamen. ¿13 pueblos? Sí. Y cada pueblo tiene su coro. Exactamente. Ahora por estas fechas que ya estamos preparando el certamen, en todos los pueblos de La Guareña hay ensayos de villancicos para que vengan al certamen o vayan donde sea. Porque el certamen lo vais haciendo... Cada año, en un pueblo. Cada año en un pueblo. Nos dan ejemplo a todos de cómo lo preparan, porque hay que ver lo que hay en los pueblos, que todos sabemos de la España vacía. Pero este año tenemos el honor de ir a Olmo de la Guareña, que son cuatro personas en el coro. Cuatro es, personas en el coro. Cuatro personas en el pueblo. Y ese, ese coro va a organizar. Para los 13 pueblos. Madre mía, pues ya es capacidad de organización, organizar entre cuatro personas para 13 coros de 13 pueblos. Sí. Bueno, estamos aprendiendo cosas aquí en la Guareña. Luego seguimos. y a la asociación, ¿la única actividad es el coro o la actividad principal o hay, hay más no. actividades? La, la coral se fundó después de haber habido un coro que nos llamaban las chicas del coro esto surgió en el, 2000, en el 2007 cantábamos por nuestra cuenta porque éramos aficionadas al cante pero viendo que lo hacíamos muy bien y que gustábamos claro. en el pueblo, decidimos hacer una coral. Y entonces en el 2010 se formó justo ya registrada oficialmente la Coral Saucana Guareña. ¿Y las chicas del coro dejaron entrar a de los chicos? Dejaron, sí, sí, sí. Dejamos, dejamos entrar a los chicos cuando ya era coral, porque siendo las chicas del coro, era un coro que pertenecía a la Asociación de Mujeres Saucanas. Y luego hiciste la asociación para cerrar para, el coro. Exactamente, sí. Pero es que te iba a decir que no solo cantamos, la coral mueve mucho en Fuentesauco. Por ejemplo, Por ejemplo, estamos próximo a la feria y la tornaferia. La feria de, la, de los ajos, que tiene mucho renombre y tiene mucha gente de fuera, pues ahí ponemos nuestras casetas de la coral. ¿Y qué hacéis? Entre ellas, entre ellas, castañeras, jabón artesano, caseta propia de La Coral donde se vende o lotería o libros que se hacen o pinturas que se regalan y se venden también. Y vamos pasando así, otras casetas para recogida de juguetes y de ropa para bebés que las donamos a, a Caritas o a otros, a los, este año los juguetes van a ser para el hospital de niños con cáncer. Luego eh, después de la feria, hace años, justo en el 2007, que fue el primer año que salimos nosotros, se recuperó lo que se llamaba antiguamente la tornaferia. La tornaferia, ¿qué nombre más bonito? ¿De dónde viene eso? Pues de volver a la feria, porque antiguamente... <risa> ¿Parecía poco? Sí, porque antiguamente, eh, como todo ha cambiado y esto era de animales más que nada, eh, de, de ganada, ir a, ¿no? claro. a vender a comprar y vender ajos mm, lo que sobraba de la feria seguía en la tornaferia pero eso se perdió durante muchos años y nosotras que teníamos un espíritu de renovación pues re, retomasteis retomamos la, tornaferia. la tornaferia ya podéis venir a verla pues habrá ¿Eh? que venir a la feria y a la tornaferia exactamente a Puentesabuco vamos We be I'll yeah, yeah. ¿Y la Tornaferia cuándo es? ¿Cuáles son las fechas? La feria se celebra, bueno, yo no soy de yo no soy de Fuentesaúco, yo soy de Guarrate, pero yo he oído hablar toda la vida a la gente mayor, incluso a mis abuelos, que venían a la feria, era una feria muy importante dentro de España, la Feria de los Santos se celebraba el primer martes después de los Santos. Siempre que los Santos no cayeran en, en martes, claro, se caen en martes, el martes siguiente, 1 y 7, el 8, y la Tornaferia la celebraban una semana después. Se me después con lo que sobraba. Pero bueno, este no es tu cometido dentro del grupo no. por organizar la feria ni la tornaferia. Tú eres el director musical. Yo soy el director. A mí me engañaron un día porque ellas cantaban y yo comencé a dar, eh, a dar clases de, de música de la Escuela de Folclor de Zamora en el aula que se abrió en Fontesaúco. Me dijeron que si podía echarles una mano. Entonces, desde aquel día, hace 12 o 13 años, no sé cuántos fueron, les dije que sí y aquí seguimos. ¿12 o 13 años dices? Sí, sí. ¿Y qué te encontraste aquí, a, la, ¿A las chicas del coro? ¿O ya habían montado la el coral con hombres? O... No, ellas el tenían, ellas eran era un grupo de mujeres que se reunían a cantar, lo hacían bastante bien, pero bueno, necesitaban un apoyo musical y me ficharon. Y desde entonces estoy con ellas y luego ya se hizo la apertura y comenzaron a entrar hombres. Pocos, porque a los hombres de estas tierras les da vergüenza cantar y les da vergüenza bailar. ...a hacer de todo. Bueno, estos no, aquí los tienes, a los, a los valientes. Aquí tengo a los valientes, sí señor, tengo a los valientes. ¿Y qué cantáis? ¿Qué repertorio cantáis? Pues bueno, a esta, a esta coral le encaja muy bien el repertorio tradicional. De hecho, las canciones que hemos interpretado y las vamos a interpretar son. Eh, eh, es repertorio recogido aquí en el pueblo. No quiero decir que sea de aquí, pero está recogido. Hay canciones recogidas por Miguel Manzano, canciones en el Cancionero del Maestro Edo incluso hay alguna canción que la recogieron unos monjes capuchinos que pasaron por el año 45, por aquí unos monjes capuchinos de León y esas canciones están escritas en música y están en la, están en la Fundación Mirai Fontanals de Barcelona Pues aquí hemos estado con la colar saucana guareña de Fuentesauco pero como nos han quedado cosas, pues tenemos que venir otra vez a visitarlos vosotros nada, lo veréis, lo veréis